Queridos amigos, ¿cómo les va? Bien, estamos en este en nuestro programa semanal. Sin duda, el eh, tema que ha sido un tema de discusión, que está siendo tema de discusión, pese eh, que hay otros temas también importantes, que entre uno de ellos es el cambio de gabinete y las nuevas autoridades, que eh, se, están, eh, se van a posesionar en horas nada más es el tema de los fondos, el tema de este porcentaje que se destinaría para créditos productivos. Bueno, este es nuestro tema, le planteo esta oportunidad para que usted tenga la claridad sobre qué es, cuáles son los detalles, cómo, sea, cómo se percibe que sería este anteproyecto de decreto. Así que comenzamos, los invito a compartir sobre la mesa. <risa> En este primer bloque vamos a hablar de este tema que por supuesto ha levantado tremendas olas en todo el país y es que eh, creo, eh, a consideración personal, eh, que no se tiene toda la información necesaria. Por eso, por este tema, del tema de eh, los recursos destinados a crear un fondo y de este fondo eh, prestar a los empresarios, a los pequeños eh, productores, a los medianos, para créditos productivos, es importante eh, tenerlo bien clarito. Por eso nos invitó al viceministro Mario Guillén. Viceministro, encantada de tenerlo en nuestra mesa para hablar y para poner sobre la mesa todos los temas que están pendientes en el país, sobre todo todos los temas de coyuntura. Gracias por estar con nosotros. Diputado no, Barrientos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo cordial a, a quienes están en el panel y buenas. un saludo cordial a quienes nos ven en el programa. Alberto Bonadona, buenas noches. Ah, buenas noches, Lorena. Bueno, y saludos a todos y, y buen provecho por este almuerzo. Por este almuerzo. Este, Abraham Pérez, bueno. Buenas noches y bueno, cordialmente saludar a tu audiencia sí. y desearles un buen 2017. Sí, sí sí, sí, sí. Y a ¿no? ti y a tu equipo también. Muchas gracias. Eh, bueno, viceministro, a ver, tanto que se está hablando, que se está diciendo, ¿cómo se ha pensado, porque esto todavía no está ni siquiera en un decreto supremo dictado por el presidente Evo Morales, es un anteproyecto, digamos, es una idea que eh, están teniendo la gente del Ministerio de Economía a petición de lo que ha hecho la CAINCO hace, unos, oh, hace unas semanas, meses atrás. Bueno, a ver, yo creo que es bien importante que la población, los analistas, entiendan cuál ¿no? es en la figura que estamos utilizando en realidad el decreto que, de que va a salir, no, no va a salir tanto a la figura financiera, sino para reglamentar algunas cosas que faltan reglamentar de la ley de pensiones respecto a este tema. porque, porque Lo que hemos hecho es estructurar un fondo, eso es lo que debería entenderse porque nuestros analistas los, los han, dado, ante, han se han dado la tarea de desinformar sin conocer en realidad cuál es la yeah. estructura. Eh, decían que las AFP se van a volver bancos, van a prestar, banco, decían que, que las FPs iban a, a, a volverse una especie de, de, de, de prestamistas. Marzo eh, ha empezado a decir que el sector o que se estaría que el gobierno estaría sacando plata de las AFPs para que, que arbitrariamente o de manera discrecional estaríamos otorgando créditos pues, a los a los pequeños productores. Falso. Nos han dicho que también estaríamos... Eh, beneficiando a los grandes, a los grandes a los pecuarios de Santa Cruz totalmente falso. Yo quiero que la gente entienda, que los analistas entiendan cuál es el, el tema, que es un tema que se utiliza hoy día en el mercado de valores. Hoy día las FPs tienen 1.400 millones de dólares invertidos en fondos similares. Entonces lo que se está haciendo básicamente es crear un fondo. que es un fondo de inversión cerrado Y eso es bien importante. Que fondo de conoce, inversión cerrado. Un fondo de inversión cerrado y es lo que la gente tiene que conocer. Hay un administrador, un administrador profesional, que crea un fondo con ciertas características. Yo te voy a poner en palabras sencillas, es como que cada uno de nosotros venga una persona especialista en finanzas y nos diga voy a crear un fondo que invierta en, no sé, en jugadores de fútbol, y nos diga, ¿ustedes quién pone sus ahorros? Sí. Entonces cada uno de nosotros pone sus, sus ahorros en este fondo y, y la persona especialista es la que se dedica a cumplir ese objeto. El rendimiento que venga, digamos, de vender estos jugadores de fútbol va a ir a quienes han puesto su platita. Ese es un fondo cerrado. Este es cuenta. inversión. Es, es una inversión y este es un fondo cerrado. Este, este administrador maneja estos recursos de manera independiente de sus propios recursos. Es un fondo, es un, un especie de comercio, es un fondo aparte que le pertenece a quienes han puesto la platita. Este ya. solamente es un, un administrador. En este caso es lo mismo. Se ha creado un fondo con ciertas características. ¿Cuáles son las características? Que la plata que recaude este fondo va a servir para prestarle a los pequeños productores, a los pequeños y medianos productores y a los microproductores en el sector agrario. Entonces, este fondo va a emitir cuotas, que son valores en el mercado de valores, los cuales se les va a ofrecer a las AFPs y las AFPs podrán comprar estos, estos fondos y se van a nutrir de 150 millones, que sería el valor de este fondo. Con estos 150 millones de dólares, este administrador, que es una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión, que es del la, banco SAFI, la SAFI Unión, empezará a darle crédito a los, a los pequeños productores bajo ciertas condiciones que también están establecidas en el diseño del fondo. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, que, que, que haya un contrato de compra-venta entre el pequeño productor y un agroindustrial. Ya. Entonces, ¿eso qué nos va a dar la, la posibilidad? Que este señor, el, el pequeño productor, tenga ya el mercado asegurado. Segundo que este, este, este agro, agroindustrial va a tener la obligación de retenerle de este pago que tiene que hacerle, de retenerle el pago que debería hacerle al fondo para transferirlo al fondo por el pago por el, por el crédito que se le ha otorgado. Ya. Adicionalmente, este, este nuestro agroindustrial va a garantizar el 30% del crédito que le hemos dado al, al, al pequeño producto ¿Cómo va a garantizar de manera quirografaria, ¿qué quiere decir esto? Que cuando este, este microproductor, este pequeño productor, no pague o no paga en, en el crédito, quien asume el 30% de la deuda es el agroindustrial. Entonces, él tiene que ir al fondo y pagar el 30% porque él se ha obligado a eso. Entonces, estas son las características que tiene el fondo. Adicionalmente, hemos establecido que otro 30% lo, lo, lo, lo garanticemos a través de... de, de unos fondos de garantía que tenemos en los bancos. ¿Ya? Los bancos han creado con sus utilidades unos fondos de garantía para, justamente para, para los pequeños empresarios, para los créditos productivos. Y el, este, estos fondos de garantía que, que hoy día los bancos que deberían servir para créditos y que los bancos no los usan, nosotros los vamos a destinar para que garanticen también estos créditos. Y ahí es donde realmente empieza digamos la, la emisión de alguna normativa, porque estos, estos fondos no están destinados a garantizar este fondo y ahí es donde nosotros vamos a emitir un decreto para darle otro, otro, otro destino, un destino adicional a, este, a estos fondos de garantía. Y adicionalmente hemos establecido que en este fondo de los 150 millones que se recaude solamente 100 se van para prestarles a los productores. 50 millones se van a quedar en el fondo. Y lo que va a hacer el administrador, la SAFI Unión es ir invirtiendo estos, estos 50 millones generando rendimiento. Este rendimiento que se genere también va a servir un... un como respaldo para que, en caso se de que los, los pequeños productores no paguen, sirva para, eh, para pagar o, sea, o sirva para cubrir la deuda claro. de estos pequeños productores. Este, este, este fondo está coberturado por estas tres garantías. Eso no quiere decir que si el productor no paga, entonces lo liberamos de la deuda y, y nos cobramos estos 30%. No, el fondo también va a ir a ejecutar al, al, al, al, al que, al que se ha prestado de, de la manera que se pueda y de, y de la manera que se pueda garantizar y... Eh, persiguiendo también el cobro, porque también hay que devolverle al, al fondo de garantía hay que devolverle al, al, al, a este, estos intereses que se han generado y también te, tendríamos que devolverle al agroindustrial que ha garantizado y también va a querer eh, resarcirse de, de, de la garantía o del dinero que haya puesto. Entonces, más o menos este es el, el, el, la, la, la, la estructura que se ha creado. La idea. Uh -huh. Este no es un, un tema que, que, que, como tú decías, eh, nos ha hecho la propuesta... Los, los empresarios cruceños y nosotros hemos dicho que okay, íbamos a firmar, ¿no? Este es un tema que, que se presentó por la CAINCO en junio del año pasado, ya yeah. que lo hemos ido trabajando, lo hemos ido modificando, en función también de dar las mayores seguridades a quienes aportan Hoy día en el Fondo de Pensiones y ya hemos, hemos llegado, digamos, a estructurar un fondo con este tipo de, de garantías. Eh, es bien importante decir que eso no es no nos hemos inventado, son, son cosas que hoy día se, se, se trabajan en el mercado. El mercado, como te decía hace un rato, son 1.400 millones de dólares que se han invertido. De esos 1.400, aproximadamente 450 millones de dólares que ya han invertido las FPs están en fondos que se dedican a financiar el agro. En ese momento nadie ha salido a, a chillar como está chillando hoy día. Nadie ha dicho uh, que el sector agropecuario es, es riesgoso. O sea, son, son, son fondos que, que ya hace mucho tiempo están funcionando y que, que las se han invertido, que les está yendo bien. ¿Con calificación de riesgo o sin riesgo Todas con calificación de riesgo. Pero este no va a tener calificación de riesgo. Todas con calificación de riesgo. ¿Esto qué está bien, por, eso, por eso está dentro del 5%. todos estos están con calificación ah, de riesgo. Ah, pero hay una gran diferencia esencial, es, es, si ¿cierto? Es pero un segundito, déjeme aterrizar yo, yo lo voy a escuchar después. No, no, pero es, esto no es, es, bien su... importante, es un diálogo en el cual creo que podemos Es cortar. bien importante, bien importante tener en cuenta... Que el, el, el 5% que nos establece la, la ley de pensiones, justamente por eso estamos dentro del marco del 5%, establece que, no, que, que se puede invertir en calificación de riesgo en un grupo ¿Qué significa cuando no tiene calificación de riesgo? Bueno, la calificación de riesgo es una calificación que te otorga un tercero, que establece cuál es el nivel de riesgo, de, de, de, de, el, el nivel de pago o la probabilidad de pago de un... De una, de una, de una estructura financiera, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, bueno, como te decía, es, es importante ver que estos fondos, como decía, que están calificados, y eso también es importante ver porque en algún momento decían que el, que el sector agrario es, es, es, es realmente eh, riesgoso. Tenemos, por ejemplo, agrooperativo, Fondo de inversión Cerrado, dedicado al agro, tiene una calificación de riesgo de doble A, tenemos eh, marca verde con una calificación de A, de, de mayor calificación, tenemos Proquinoa que está eh, administrado también por la SACI Unión, que es la que va a administrar esta, que está con doble A. Y tenemos una que es Sembrar Alimentario, que está con, con una calificación de A. Entonces, aquí es bien importante ver eso porque han ido diciendo que el sector agropecuario es riesgoso, pero no sé qué. Esto es el, el, el, las calificaciones, yo creo que eso nos da la opinión de terceros respecto a la, a la actividad y nos da la, la, la, la certeza de que estos no son fondos, no son créditos tan tan riesgosos, estaríamos eh, eh, ir regalando la plata de quienes hoy día aporta la ¿no? Bien, eh, permítame, por favor sírvanse, no les he comentado cuál es el menú, en esta en estas semanas que siempre nos atiende Guaira, centro de negocios y eventos, hoy día tenemos un plato de fondo que es kepi árabe eh, al horno y un postre que es una natilla de naranja. Eh, diputado, ¿Qué dicen ustedes los de la oposición que también han estado eh, expresando, virtiendo opiniones respecto a esta uh, idea, a este anteproyecto de decreto, digamos así, diputado Barrientos? Bueno, gracias y aprovecho. Bueno, eh, nos parece que el análisis lo tenemos que hacer desde un punto de vista estructural. Son 11 años de gobierno en los cuales ya debíamos haber tenido resultados respecto a garantizar la productividad, a garantizar tener un país de productores y que estos resultados nos permitan que podamos generar ese desarrollo productivo que nos parece lo fundamental. Seguimos siendo un país de gasífero, minero, exportador. Dependemos de la cotización de las materias primas, de las demandas del mercado internacional y en este caso dependemos de eh, las decisiones que vayan a asumir la Argentina y el Brasil, que son muy preocupantes. Eh, no hay una diversificación del aparato productivo. Eh, se debía industrializar el país con el gas, no industrializar el gas, sino industrializar el país con el gas, Tener una, tenemos tanta energía a través del gas que es nuestra Que podría permitir competitividad económica para nuestro país Pero lamentablemente nuestro gas se va al, al Brasil, se va a la Argentina Para generar movimiento económico, empleo Y nosotros les compramos sus productos incluso Ahora, respecto al tema agropecuario eh, Yo creo que es sencillo uno va al mercado y, y, y ¿qué encuentra? Vamos a encontrar y vamos a ver de que uno come papa peruana, eh, tomate peruano, hasta la trucha peruana, el plato chino. Entonces, ¿qué es lo que producimos? No hay esos resultados objetivos que durante estos 11 años se debían haber logrado. Ahora, eh, se nos habla de que hay una gran bonanza económica, de que tenemos una economía blindada y que hay recursos económicos. Y la pregunta es: ¿por qué no utilizan esos recursos económicos? Eh, por ejemplo, eh, se ha hablado cuando se estaba haciendo eh, eh, las reformas en las entidades financieras, etc., de que se iba a garantizar, por ejemplo, los créditos para el sector productor y principalmente agrícola y pecuario. Eh, ¿Dónde están los resultados de esos créditos? Eh, no vemos resultados objetivos eh, segundo hay un fondo que ha creado el gobierno que es el FIMPRO el Fondo de Inversión Productiva que eh, ¿por qué no se utiliza sus recursos económicos por ejemplo? en los hechos hay una contradicción porque el gobierno se jacta de ser socialista, ser izquierdista y revolucionario pero implementa una medida eminentemente neoliberal se está sacando, está metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores, del aporte de los trabajadores de los que menos plata tienen, ¿para qué? Para que vaya a los grandes empresarios. Nos tratan de distraer, decir, no, son los pequeños empresarios. ¿Con quién hizo la conferencia de prensa el señor Evo Morales? Estaba ahí la Cainco y estuvo eh, la CAU, la oligarquía cruceña que tanto critica el gobierno. Entonces ahí vemos un doble discurso. No, son los nuevos aliados del gobierno, con un intercambio incluso de gentilezas con el alcalde de Santa Cruz, de por medio el tema inconstitucional de esa elección. Entonces vemos de que hay un manejo electoral, hay una alianza entre esos sectores poderosos económicos y el gobierno que hace evidente estos, estos anuncios. Ahora, hay algo que eh, llama la atención y ya el año pasado la Asociación de Proveedores, por ejemplo, de Insumos Agrícolas, APIA, y la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios, que es APRISA, hacen conocer de que hay una mora que tiene el sector agroindustrial, por ejemplo, en Santa Cruz, se habla de unos 474 millones, hay otras cifras que manifiestan que son unos 300 millones, y al parecer lo que se quiere es cubrir esta mora, y si es así, sería grave. Y lo ha dicho el gobierno desde el año pasado, que se nos ha presentado esta propuesta y lo estamos analizando. Uh -huh. ya, entonces, eh, acá claramente eh, lo que hay es un acuerdo, eh, seguramente político-electoral, en el que eh, se toma esa decisión y obviamente <tose> se trata de beneficiar a un sector que maneja muchos recursos económicos en el eh, Oriente Boliviano, de todas maneras... Eh, nosotros no vemos eh, coherencia respecto a verdaderas políticas que permitan la seguridad alimentaria, que permitan generar eh, producción agrícola, pecuaria, porque tenemos grandes potenciales en todo el país. Eh, los datos del INE nos demuestran de que hay mucha migración de las provincias hacia las ciudades. Vayamos a ver cómo está el departamento de Potosí totalmente despoblado. ¿Qué se produce, por ejemplo, en el área rural de Potosí? que se produce en el área rural en general? Entonces, no se está trabajando seriamente. Entonces, ahí hay una falta de políticas públicas por parte de este de lo que ya tiene, eh, bueno, más de 11 años ya. Entonces, ese es el tema que nos preocupa y que hace dudar, porque nos hablan de este fondo inmediatamente, ¿qué dice la gente? No, se, se viene a la memoria el fondo indígena. ¿Cuándo van a devolver esa plata? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, no vemos nosotros seriedad, responsabilidad ni coherencia cuando se habla de este, de este fondo y que tratan de maquillar y tratan un poco de, eh, si vale el término, camuflar las intencionalidades que siempre lo ha tenido el gobierno y que son evidentes en el tema electoral. Bien, Abraham Pérez, eh, la intervención suya para... Eh, un poco eh, también eh, responder a lo que está diciendo el diputado Gonzalo Barrientos y cuál es la visión suya, Abraham, a partir de que esto podría ser eh, utilizado por la agroindustria cruceña, no solamente, sé si es cruceña, viceministro, creo que es de todo el país, es para todo el país, eh, que podría ser utilizado y eh, cuál es la visión, eh, cuál es la calificación que le da a esto. A ver, eh, en detalle, en detalle, esto que el proyecto está también en para ser aprobado y seguir. Pero por lo que plantea Mario, el viceministro, es un, un, un fondo que va a activar, o, o, o en su caso reactivar, aparato productivo, y, un, y es un sector fundamental en la economía boliviana porque permite, pues, eh, esto que está ya en los planes de desarrollo también con el asunto de la seguridad alimentaria y mayor producción eh, desde ese punto de vista eh, la, la, la, la figura con la cual presentó Mario creo que es un, un fondo que va a estar garantizado además y eso es importante todo, todo eh, elemento financiero que tenga esas garantías son tres garantías en realidad las que cubriría pues estás eh, asegurando de el retorno ¿no? Eso es por una parte, por otra parte las AFP eh, ya hacen este tipo de inversiones en, en privados, nada más que aquí hay lógicas, ¿no? hay lógicas hay una lógica que es evidentemente, eh, el, el diputado Valiente está muy equivocado, su lógica más bien es una lógica neoliberal, no. que en su momento, cuando o salen las AFPs, permitió, insistió, además forzó incluso que las AFPs hagan sus inversiones en, en privados. Además. Entiendo que la cementera de Viacher sacó un préstamo de Don Medina y utilizó, y ahora Don Medina critica este fondo, claro, porque este fondo no va a ir a él, porque él no es pequeño ni mediano, ¿no? Él es, es un gran empresario que además ya vendió su fábrica y, y así, pues, ya se considera, no sé pero dónde está. Eh, en, en su momento, eh, incluso las empresas capitalizadas fueron favorecidas, ¿no es cierto?, con ciertos fondos, eh, el caso de Lloyd, por ejemplo, que ahora ya, ya no es nada, es ni, ni siquiera Chatasa, ya no conocemos. Esa es una lógica, ¿no? Es una lógica en la cual se favorece al empresario grande. ¿no? Y cuando eh, plantea Mario que esto se debe favorecer al pequeño y al mediano. ¿No? Y con la garantía de los agroindustriales, los agroindustriales que son los que compran la materia prima para poder eh, procesarla, en, en su caso exportarla o en su caso al mercado interno. Entonces se, se, con, se constituye una cosa de garantes porque ellos son los que compran la materia y si acaso pasaría alguna cosa, que sé yo, con el clima a los pequeños que han sacado este crédito, pues el 30% ya estaría garantizado. Pues yo creo que es una estructura interesante que eh, no hemos tenido experiencias en el país, pero es una estructura interesante en la medida en que estas garantías van a cubrir, ¿no es cierto?, lo que podría pasar en caso de que haya ¿no desastres ¿sí? ecológicos ¿no? o clima climáticos, Esa podría ser. ¿sí? Tal ¿sí? vez la única, ¿no es cierto?, eh, advertencia que habría que ir siguiendo. Eh, agroindustria eh, evidentemente está localizada en, en el oriente, en Santa Cruz pero puede haber agroindustria también en el occidente así como puede haber ya existe también en el sur en, en Tarija la agroindustria vinera es una, una industria que está eh, pues, necesitada de producir más ¿no? los, los, los vineros eh, tiene un gran potencial, además tiene un potencial en términos de que ese, esos vinos que han ganado muchos concursos internacionales, pues hay demandas desde el exterior. Eh, el año pasado hay un vino que ganó, eh, y se terminó a los 4, o cinco días, creo que estuvo ahí en el mercado. Sí. Y desde el exterior tiene que tiene, tiene, tiene Y mucha, eso significa dinero para el país. Eso significa, ¿no es cierto?, que los pequeños productores y medianos que producen la uva, que es la materia prima, podían, ¿no es cierto?, acudir a este fondo con la garantía de los vineros, que ya son agroindustriales, ya, poder hablar de una agroindustria también que tenga que ver con la quinoa, ya existe eso, ¿no? y, en, y en Occidente también si hay potencialidades, pues se puede activar. ¿no? Es algo que ha estado reclamando el país, ¿no? y, y que también, mm, mm, incluso la, la, la crítica que siempre hacen, eh, es, es el asunto este que no se ha diversificado. Bueno, entonces, ¿no se ha diversificado este fondo? ¿eh? Pretende justamente diversificar y cómo es eso. No Me entiendo eh, que eh, en los 10 años además sí se ha de diversificado la, la, la economía. Eh, el, entiendo que en el 2016... Uno de los sectores más importantes que ha aportado al crecimiento, que ha sido un crecimiento eh, el mayor de todos los países eh, sudamericanos, ha sido la manufactura. Ha habido incluso inversiones en la manufactura, cosa que no ocurría antes. ¿no? Ah. Entonces, eh, manufactura significa pues diversificación de, de, de la producción, ¿no? de proyectos, de megaproyectos que llevan su tiempo de maduración llevan su tiempo de instalación eso es cierto, entiendo que Bulo Bulo eh, ya entrará este año en funcionamiento porque eso va el 20% para el mercado interno, 80% para, para el proyecto para exportar eso significa también adquisición de divisas ¿no? por lo tanto yo creo que hay que ver con, con ojos positivos ¿no? analizar tal vez ¿no? eh, en términos incluso de debates en, en el campo de la economía en el campo de la academia, para ver, eh, ¿no es cierto?, cuán fuerte y cuán eh, exitoso podría ser este. Pero que hay que hacer propuestas, seguramente que sí, pregunto al viceministro, al los, los mecanismos de control que permitan, ¿no es cierto?, a su vez verificar, ¿no cierto?, y consolidar como exitoso este, este fondo. Que sea un fondo garantizado donde... Eh la otra gente, la demás gente, es decir, quienes aportan a este fondo se sientan tranquilos para poder utilizarlos. Eh, Alberto Bonadona, ¿cuál es la percepción a propósito de este tema? Bueno, la verdad que um, yo creo que como analista, como opinador, eh, hay que chillar con lo que está ocurriendo. Como decía el viceministro, estamos chillando los analistas. No solo que hay que chillar, hay que reclamar, porque lo que tiene que hacerse es extirpar un quiste maligno que se incrustó en la ley 65, en el artículo 140, inciso C. ¿Cuál sería el quiste maligno? El permitir que sea el 5% destinado a los pequeños productores sin calificación de riesgo y eh, previo eh, estableciéndose el mecanismo financiero que ahora lo explica el viceministro, un mecanismo financiero que, que yo lo veo bastante particular, te lo voy a explicar por qué, pero ese es el quiste maligno. Ahora se va a hacer eh, el decreto reglamentario, eh, después de que se ha mandado la, el, la, el globo de ensayo, pues se hará el decreto reglamentario para poder eh, legalizar, ¿no por un lado, eh, la actividad de las FPs por otro lado, eh, la actividad hasta de la propia banca. A mí siempre me sorprende la banca porque en algunas cosas eh, chilla, en otras cosas eh, mantiene un, un silencio cómplice. Por ejemplo, que se use su plata, el 6% de sus utilidades para actividad bancaria. Ahora se va a utilizar para garantizar a los pequeños productores eh, a través de la SAFI. La SAFI no es banco, la SAFI es SAFI, o sea, es una sociedad anónima de, de, de, de inversiones, eh, puede pertenecer a un banco, pero eso es muy criticado en muchos lugares. Pero no voy a entrar a ese tipo de críticas sin embargo, hay algunas cosas que, que son necesarias aclarar. Se puede plantear, por ejemplo, que eh, vamos a crear este fondo con 150 millones. ¿De dónde están los fondos de los 150 millones? De las AFP's. De, ¿Quiénes son los dueños de esos 150 millones? Son los aportantes, los afiliados. Se dice que es solamente el 1%, se ha tratado de... de, de, de no, es solo el 1%, cuando en realidad, cuando ya se tiene que ver la ley, es el 5%. Entonces, este 1% es la puerta hacia gastarse el 5%. Y gastarse sin calificación de riesgo. Y la calificación de riesgo para este tipo de, de, de, de, de operaciones es fundamental. Por eso es que incluso estos fondos cerrados... Un fondo cerrado tiene una composición fija, como cartera. Eh, y ese fondo cerrado se supondría que en algún momento entonces debería tener calificación. Pero como la ley lo excluye, entonces no va a tener calificación. ¿Y por qué va a ser entonces la, la SAFI Unión la que lo administre? ¿Por qué no, eh, si es una operación tan interesante, podría hacerse un concurso entre las AFIS, No, pero en este caso tiene que ser la, la SAF Unión, prácticamente estatal. Y luego, se dice, de los 150 millones, 50 millones van a ser administrados al igual que administra la AFP su dinero, o sea, invertidos financieramente. Y esta inversión financiera va a dar un rédito que se supone va a llegar a constituir, en algún momento, eh, la garantía efectiva de los eh, créditos cuando no se pagan. Bueno, eh, ahí es, es eh, algo muy particular, o sea, se saca plata del, del fondo, se la invierte en otra cosa, y esa plata sirve para otra, para otra situación, pero la plata pertenece a los afiliados, no, no pertenece al Estado. No pertenece a este nuevo fondo que se está eh, inventando el gobierno ahora. Eh, y por lo tanto, cualquier rentabilidad de lo que se haga debería ir en favor de los afiliados. Pero no, pero en este caso son eh, 50 millones que no se prestan. Sin embargo, se invierten. Entonces, eh, los otros 100 millones, ¿quién los va a administrar? Si los 50 millones son financieramente administrados, los 100 millones, ¿quién los administra? Porque son créditos individuales. Entonces, ¿qué? ¿La SAFI Unión se comporta como banco? Si no son las FPs, de acuerdo a lo que dice el viceministro, tendrá que ser la SAFI Unión que hace la labor de banco. Tendrá que dar el crédito a cada uno. Tendrá que ver si ese crédito está bien utilizado o no. Tendrá que ver si hay la producción o no. Porque ya sabemos que es lo que ha ocurrido muchas veces con créditos de este tipo. O sea, me presto plata pero no uso en lo que digo. Entonces requiere todo un, un ejército de, de, de gente que supervise. Eso hacían y hacen, y pueden hacer los bancos. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué crear todo esto con recursos de las AFPs, que son recursos para la jubilación, y no colocar, pues, al Banco Unión que se junta, se junta con su SAFI y que haga la operación. Eh, finalmente, Simplemente para, para aclarar algunas cuestiones. Las AFPs, estimado Abraham, no han prestado dinero a las capitales. Han manejado lo que era el fondo común, un fondo, un fondo colectivo que era... fondo colectivo. No, pero el fondo no, no para, para prestar a las AFPs, era el fondo colectivo más bien que se suponía... capitalizada. era ¿Cómo? era capitalizada ni nada capitalizado. No, no prestaron no han ¿Ah, no invertido en ellos. Ah ah, el... ah, ah, ah, ah. ya. Y, bueno, ya okay. ¿Tú ¿tú sabes, okay? ¿Les pagaron? ¿Sí? ¿Les sí. pagaron? Ok, sí. les pagaron. Pero entonces, hablemos de esto. Pero, pero la redes, entonces, era por este A este redes? Redes? No, no. Pero a redes le prestaron. Esa es una concepción neoliberal. Tener preferencia... No, hermano. No es neoliberal. Es netamente capitalista, hermano. Es netamente capitalista. Eso es. Y usar todo esto que estamos hablando, la SAF unión la forma de préstamos son capitalistas o sea no, no, no me vengas a mí a poner fuera de, de contexto no, pero la versión es ¿Qué importa? La verdad, pues, pero, ya, está bien es no sea, es capitalismo, y es, sí, pecado, veces, pues, es pecado eso es pecado ha pues, pecado no no es pecado porque... los resultados pues. no evaluemos los resultados entonces de todo el gobierno claro, y vas a ver los resultados son lastimosos hacer. son lastimosos entonces se, se prestó plata pero sí. no no fue en el caso que las capitalizadas entonces Sí, efectivamente, emitió bonos y las AFP invirtieron y ganaron la plata para los afiliados. Ahora, ¿queremos hablar de tres redes? Hablemos de tres redes, si quieres, pero no es el tema. El tema es que las capitalizadas, bueno, una capitalizada se prestó. Bueno, te puedo aceptar eso. Y luego, no es? la seguridad alimentaria. Dos. Branding, no es ok, Pero cuando hablas de capitalizar, ¿de qué estás hablando? O sea, que... A ustedes lo que pasa es que les encanta hablar con medias verdades. No, no son medias verdades. Son medias verdades. digamos dos capitalizadas. Las capitalizadas darían la impresión que son todas las capitales que han aprovechado. Por favor, no, bien, digamos eso. Son dos. Son estas empresas que estuvieron y se hicieron las inversiones con calificación de riesgo y se les pagó. Lo que te, ...y pagaron lo que tenían es que, que pagar. Que tú ...hablas con mentiras, dices, no a las capitalizadas, es mentira, ha habido capitalizadas... muy bien, listo ya, okay. sí, sí, yo sí, digo, a en... las capitalizadas, uh hubieron esas capitalizadas, perfecto, okay. sin embargo, ¿cuál es la connotación cuando se dice capitalizadas? ¿Se habla de tres redes No, cuando se habla de capitalizadas, se está hablando del de conjunto de capitalizados como eh, el eh, elioide aéreo boliviano que fue capitalizado por esta empresas empresa, eh, Todas las otras capitalizadas como ENDE, ENTEL, y se dice, bueno, ay ya no han prestado. No, no, no, por favor. Y si hubieran prestado, tampoco hubiera sido malo si es que se prestaban estas empresas con la calificación de riesgo. No había ningún problema. Como en este momento, Yacimientos también podría emitir bonos y conseguir plata de las CFPs. Y no habría ningún problema. Bueno, y lo último, la seguridad alimentaria. La gran pregunta es si la soya contribuye realmente a la seguridad alimentaria de Bolivia. Y no me ponga el ejemplo del ministro diciendo que se come huevitos que se son alimentados con gallinas que comen soya, por favor. Bien, eh, Necesito hacer una pausa, luego vamos a darle la, la um, palabra al viceministro Guillén que está con nosotros y que por supuesto han habido varias consideraciones que hay que responder. Vamos a la pausa. <risa> Muy bien, estamos de retorno. Les voy a sugerir un salud para bajar un poco la atención y las pasiones sobre las posiciones respecto al tema de los fondos. Nunca pensé que iba a suscitar tantas olas. Viceministro, han habido muchas reacciones ¿no? en todo el país, eh, me imagino por la propuesta esta. A ver, son varias las preguntas que salen de la reflexión que hacemos aquí. Eh, una de ellas que era, eh, ¿va a cubrir la mora de los agropecuarios cruceños esto? ¿Va a cubrir la mora? Otra que es el, eh, el dinero a favor de quiénes? ¿Para qué es el dinero? ¿Y por qué, eh, ¿por qué se crea esto y por qué eh, se utiliza, se destinaría estos fondos de este de este rubro y no de otro? A ver, eh, viceministro, usted tendrá la palabra. Tiene. Yo quiero hacer me saludo mucho que... que... El, el analista o el opinador o eh, haya cambiado el discurso desde, desde el martes que viene que diciendo que esto era como préstamos que las CFP iban a hacer, eh, creo que ya, ahora ya, ya entiendo que es un fondo de inversión cerrado y creo que también le han explicado que es un fondo de cerrado creo que creo que le han explicado porque además le han dicho que son composiciones fijas cuando es falso que los fondos de inversión cerrado tienen composición fija, tienen varias de inversión pero no tienen la composición fija y justamente la calificación de riesgo va considerando eso y también la experiencia del administrador, Entonces, pero es importante que, que los analistas vayan viendo que cuál es la manera la, la, la, la composición, qué es lo que han empezado el a el decir. El gobierno no mal. está deshacinando, gracias. Lo que, lo que, es que Sí, de nada. Bueno, de, de nada, sí, sí. El tema financiero yo creo que, que les, les, les falta mucho en el tema sí, del, sí, de... Nosotros no se gustan capitalistas. Bueno, ese es un, un tema importante. Para, Aquí hay, hay varias cosas que, que, que, que yo también comentar. Se nota la, la visión de quien ha hecho una ley de pensiones eh, totalmente neoliberal, totalmente eh, para favorecer a quienes son los, eh, los eh, empresarios privados. Eh, seguramente, cuando se hacía si la ley 1732, pensaba pues, en los grandes empresarios o voces, que, que seguramente eran los que estaban eh, en el gobierno o, o financiaron los gobiernos o estaban eh, influenciando el gobierno en esos entonces. Cuando nosotros vemos el tema de, de, de, de qué, qué debería funcionar o qué eh, debería eh, cómo debería funcionar este, este sistema de reformo de calificación individual y cuando nos vendían esa idea de que esto iba a ser para promover para, para mejorar las actividades empresariales sí. en el país, veíamos que quienes no llegaban a este a, este, a, a, a beneficiarse de, de estos fondos eran pues, los pequeños y, y medianos productores, Querido, no lindo es que vaya una empresa como su y diga pueden a 50 millones de dólares y, un, y una calificación de seguro si que cueste 10 mil dólares 10 mil dólares ante 50 millones no pasa nada o sea, no, no es un costo un costo que tenga que que, que que afecte a la tasa de interés de, de, de esos 50 millones de dólares pero si mañana un, un pequeño productor va al mercado de valores y quiere financiarse 50 mil dólares con 10 mil dólares o 15 mil dólares que te cuesta la calificación de riesgo, eso implica que la tasa de interés, solamente la calificación ya le haya subido 20%. Entonces, ah. nuestros pequeños empresarios nunca han asistido al mercado de valores, nunca se han beneficiado de estos, de estos fondos. ¿Por qué? Porque nunca se ha creado para ellos. Se ha creado, obviamente, para financiar a quienes seguramente han hecho esta, esta ley en, ese, en su momento y se han olvidado incluso hasta el, de la gente que aportaba, porque hoy día el señor Bonadona dice, oh, te la plata de los, de los beneficiarios, de los aportantes, pero él se olvidado de los aportantes cuando hizo la 1732 y los dejó como generación sándwich, con rentas bajas, con... Con, con, eh, liberados a su suerte con, sin, sin, sin poder jubilarse, y eso es lo que hoy día nosotros estamos tratando de jubilar y eso es lo importante también se, se nota su, su esa su, eh, su orientación cuando defiende a la banca, porque el dinero de la banca cuando ni siquiera los propios banqueros se han, se han molestado de que nosotros usemos este 6% porque yo creo que los banqueros están en la línea de mejorar la, la, la, la producción de mejorar el aparato productivo en el país y eso es importante tener, tener claro una cosa que también quiero responderle al, al diputado Gabriel Cruz, son varias cosas. El primero es que cuando nosotros hemos hecho la ley 393, efectivamente, hemos dicho que esto va a favorecer al, al, al, al desarrollo del tipo. Y eso se ha cumplido. Y eso es bien importante que lo tenga claro, y es importante que, que, que vean los números. ¿Por qué? Porque de una cartera de 1.500, 2.000 millones de dólares que tenías antes de la ley, Hoy día estamos con una cartera de 7.200 de millones de dólares en el sector productivo. Un crecimiento anual de más del 30% en el crédito productivo. Una, un crecimiento en el crédito de más del 18%. Tres veces el PIB en el crédito y más del 6% del PIB en el tema productivo. En el tema agropecuario solamente, en estos últimos tres años, ha crecido en 246%. De 500 millones que tenemos en 2013, tenemos hoy día 1.200 millones. ...1.752 millones de dólares invertidos o prestados al, al, al sector productivo agrario. Entonces no pueden decir que, que, que la ley de servicios financieros... ¿Cuál, de... eh, este ¿Cuál, ¿Cuál es la proyección según este plan, viceministro? ¿Cuál es la proyección? ¿En qué...? En, en digamos, en, eh, posibilidades de inversión para los agroindustriales. Bueno, en realidad, a ver, vamos por vamos, vamos parte de una cosa que es importante... ...y quiero responderles es por qué se usa la, la, la plata de... ¿Por qué se usa el eh, plata de, de, de, de, de los AFPs? Desde el punto de vista nuestro... O sea, ahí, el PDC hoy día, si ustedes van al agro, porque es importante también que se vayan no, van al agro, el PDC está dando créditos a 10.5% para aquellos justamente que han tenido problemas en el invierno. El Banco Unión también tiene una cartera importante en el agro, pero desde el punto de vista de pensiones de los que hoy día vemos el PDP, de pensiones, vemos cuáles son las posibilidades de inversión que tienen los FPS. Eh, de PFs, seguramente los porque a los bancos casi 46%, bonos del tesoro han invertido a 100 años paso a 3% de interés, a 50 años a 3% de interés. Esas son las posibilidades que hoy día tiene CFP de inversión. Si nosotros no, hacemos, no le damos posibilidades, opciones de invertir a las CFPs, es que la rentabilidad va a, ir, va a ir bajando y eso nos va a afectar a nosotros cuando lleguemos a la jubilación en la, de, en la edad de jubilación, el 60% del capital que uno acumula es el rendimiento. Si nosotros no le damos la posibilidad de, de, de generar Recrecer. rendimiento, uh -huh. ese 60% va a ser 50, 40, y al final las rentas con las que califiquemos, cuando lleguemos Van a, a ser la más chicas. mucho más bajas. Entonces, esa era la necesidad que teníamos nosotros desde el punto de vista de ver el sistema de pensiones. Es decir, generar, un, generar una estabilidad en la renta del jubilado. De, claro, de opciones de inversión a la, a la al, al, al, no a las ESP, porque cuando las, las rentabilidades bajan, seguramente, cuando cuando tienes esa visión neoliberal, dices, ah, es mercado. Pero claro, los trabajadores vienen y te dicen, hay que generar eh, mayor rendimiento. No te dicen, no, eh, no entienden ellos que el mercado, que, que las posibilidades, no, hay que generarles. Y una de las cosas que nosotros veíamos cuando veíamos las necesidades de los productores, más las necesidades que nosotros tenemos en, en pensiones, nos no ocultaremos estas dos cosas. Esto ya se ha hecho. Además, no es una, una, una idea. A ¿Cuándo los, se los, ha hecho? Los, ¿Cómo los, se ha hecho, hecho vicepresidente? saber, que, que de Potosí, que se ha creado un fondo pro-Quinoa, administrado por quien hoy día el, el, el, el, el, el, el señor Bonadona, eh, los, los satanesas, por esa reunión, nos va muy bien. Les, estamos financiando a aquellos productores de Quinoa. Y eso, claro, como se, en ese momento no había este, este, este embrollo político, tal vez este problema de la reelección y demás, y se ha anunciado y se ha hecho los mismos eh, eh, anuncios eh, públicos, Claro, nadie, nadie ha dicho nada. Hoy día estamos todos con una visión política, estamos haciendo política con este tema, no lo estamos viendo desde el punto de vista técnico, entonces recién estamos eh, eh, criticando este fondo cuando ya hay un fondo pro quinoa que es para los productores quinoa, los Eso está funcionando. Todos. Está funcionando ya hace muchos años y es más... Y da rentabilidad. Mi, claro, y yo le muestro, mire, hay una Proquinoa es un fondo de inversión cerrado, y la calificación de, de, de, de riesgo dice, con un alto grado de calidad, y su administración es muy buena. ¿Quién lo dice esto? No lo digo yo. Lo dice la calificadora de riesgo. Uh -huh. Entonces es bien importante tener claro que estamos utilizando a SAFI Unión. Sí, estamos utilizando. SAFI Unión tiene 20 años en el mercado. No es una SAFI que se ha creado ayer. SAFI Unión ya tiene dos fondos similares administrativos. El viceministro, la, lo que le preocupa a la gente y al jubilado y... A, a la gente de la Central Ovega decían, ¿por qué utilizan nuestros recursos? No vamos a permitir, dicen, porque eh, después justamente lo que usted decía, van a mermar nuestras jubilaciones. ¿Hay la garantía, hay todas las garantías que puede dar el sistema para que esto, en su momento, si no funcionara, eh, se revierta? ¿O esto es un, hay una etapa de prueba para esto, dice el Ministro? Pues a ver, ¿cómo, ¿Qué es lo que no funcionaría en esto? ¿Por qué no funcionaría? ¿Por qué no daría? eso es con que los, digamos, los eh, agropecuarios eh, tengan un programa, no puedan pagar. Digamos, son 100 millones de dólares. Eh, invertizados en millones de, miles de créditos. O sea, no, porque no son créditos de un millón de dólares que se van a dar, son créditos a pequeños, digamos, 50 millones de dólares, 2 mil, mil personas. Entonces, ¿para qué esto no funciona? Debería pasar algo tan raro como que desaparezca Santa Cruz y no se produzca nada. Pero bueno, aún así, nosotros hemos puesto los mecanismos financieros para que el, el, el, el tenga garantía. El problema es el, el, el, el, el, el capital, este garantizado no, Eso es bien importante tenerlo claro porque este mecanismo lo que hace es garantizar el 100%. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué no calificamos de riesgo? Nosotros, nosotros podemos calificar de, por riesgo el, el fondo. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que, que quienes tienen que estar calificados por riesgo no es el fondo, sino que tienen que ser los robos. Los pequeños, los pequeños productores. Entonces vas a vas a agarrar y vas a decirle te voy a prestar 50 mil dólares para pagarle a la calificadora 15 mil. Yo creo que eso bien. hasta ahí avanzaremos, viceministro, para que vayamos eh, desmenuzando el tema. Eh, diputado Barrientos, ¿qué me dice? Cortito, por favor, le robo sus intervenciones, el tema es bien largo, ¿no? Bueno, en los hechos está demostrado que van a sacarle plata a los trabajadores de sus aportes. Están metiendo la mano al bolsillo del trabajador para trasladarlo a la CAINCO a la CAO, la conferencia de prensa, se está viendo ahí. ¿Con quién ha anunciado el señor presidente? Con los grandes empresarios, con los oligarcas. Esto está como Robin Hood al ¿no? Se le sacan a los pobres para los millonarios. En los hechos es eso. Lo demás es pura maquillaje. Ahora, hay contradicciones. El ministro dice que, eh, supongamos que haya altos riesgos, o que hay algún fenómeno climático, un 1% va a gestar al 99%, ¿sí? pero ahora nos dicen que con ese 1% se va a diversificar eh, las inversiones y vamos a tener más rentabilidad. O sea, no se ponen de acuerdo, o sea, no se están tomando el pelo, es como una especie de cuento del tío que nos quieren hacer. Ahora, usted decía, Gloria es ¿De verdad, esto genera pues, pasión, genera reacción y es natural, ¿Sí? porque es la plata del esfuerzo, del sacrificio de los trabajadores que están aportando. Pero y, está garantizada, dice, dice de, eh, eh, Pero no le, no le creemos al gobierno, nos han dicho que no iba a ir a la selección, pero otra vez están yendo, o sea, todo el tiempo nos mienten, entonces no les creemos, en el fondo indígena, ¿qué nos han dicho? Que iba a haber recursos para eh, los hermanos campesinos, originarios, y se han desviado los fondos, ¿dónde? A cuentas privadas. Entonces, ahí está la gran duda. Entonces, la gran pregunta, y no nos responden, si hay tanta plata, y si es tan eficiente, nos dicen que son 1.200 millones de créditos, etc., en el sector producido, entonces todo está bien, entonces no necesitan, ¿no? Entonces que siga nomás funcionando, pues ese sistema. Entonces hay contradicciones, se esfuerzan en tratar de eh, maquillar la cosa, y obviamente no lo van a lograr, porque se trata de un aporte, se trata de un sacrificio, que y, y de la manera como se lo ha hecho nos parece que no nos parece correcto que se haga una gran conferencia de prensa con sus aliados ahora, el gobierno, y lo anuncie y decir, voy a gastar la plata de los trabajadores y lo voy a trasladar Entonces, me parece que eso también, me parece que es un exceso y que obviamente ha sido rechazado, y va a ser rechazado por todos los trabajadores y aportantes en general. Abraham Pérez. Bueno, vez eh, algunas aclaraciones. Sí, sí, sí. Lo que he entendido es que el fondo sí va a ir a los créditos, a los pequeños y medianos, no eh, eh, productores agropecuarios y que los miembros de la calle y de la CAO van a ser los garantes, ¿no? o sea, porque ellos, ellos son los que le compran una materia prima, los productores. Van a ser los garantes en un 30%. ¿no? El otro porcentaje va a ser de, de, ese, de ese fondo, que es solamente garantía, no es que se lo están sacando ese fondo de, los, de los bancos, los, sino que va a ser la garantía que en su, en su caso se utilizará. Y he entendido que de los 150 50 van a ir también a inversiones para constituir sus, las ganancias de estas inversiones en garantía. Eso es lo que he entendido para que el televidente también, ¿no?, no, no tergiverse, no, no escucha, bueno, en algunos casos no se entiende y luego se emite evidentemente mentiras, ¿no? Es, no, no, es una estrategia yo creo, ¿no?, de, que te tiene de, de emitir mentiras. Lo del Fondo Indígena es otra cosa. El Fondo Indígena, ¿no es cierto? ¿no es primero de este gobierno? No lo hizo, ¿no es cierto?, no lo hizo a través del ministerio, sino que el anterior gobierno dejó un poco para contentar justamente a las organizaciones indígenas, se le hizo ese fondo, no es que es un porcentaje no sé de cuándo, de la renta petrolera, y bueno, eh, que evidentemente tuvo sus, sus riesgos en términos de su estructura de control interno, básicamente ahí, ¿no es cierto? Seguramente yo no se está investigando, tiene que ver mucho, yo como profesional planteo una hipótesis que tuvo que ver mucho con una estructura administrativa deficiente que permitió lo que no debería haber permitido, que, pero entiendo que está en estatus judiciales, eso ya se aclarará. Luego el asunto de, de la mora, si el país es la, el país que tiene la menor mora, cierto eso ha sacado unos datos eh, no solamente los datos que se emite de ¿La, la este mora línea, de la región. la ¿no? menor no, mora de la región ¿no? ¿cierto? por lo tanto es una falsedad que se diga no cierto que allá están morosos eso es falso a no ser que lo demuestre con datos no pero entiendo que el dato oficial es que tenemos la menor mora eh, pero eh, entonces no es para los grandes sino para los pequeños y medianos y eso está bien ¿no? yeah. ningún gobierno se preocupó de esto de esto, se recuperamos anteriores de los grandes, ¿no? Todo el proceso nacionalista también es de a otros, eh, y de los pequeños que siempre se están quejando de que oportunamente, ¿no es cierto?, oportunamente no tienen el crédito que necesitan. Oh. Y en muchos casos incluso la banca privada hace competencia con algunos fondos, ¿no y les ofrece eh, eh, sus créditos a mayores tasas de interés. ¿no? Yeah. Desde, desde ese punto de vista, reactivar ese aparato productivo que es necesario... Eh, es positivo. Bien, Alberto Bonavada. Eh, yo primero quiero agradecerle al, al viceministro por darme el crédito de haber sido yo el, el gran ideólogo de la 1732. No, eso eso de he no, eh, pero te agradezco enormemente sí. que lo hagas porque el 98.5% de la ley 65 está basada en la ley 1732. Cosa que es un mérito no solamente para el gobierno anterior los sino también para este. Lo cual, para mí, es, es un mérito. Ahora, mi pregunta realmente es, ¿por qué tiene que meterse con las AFPs el gobierno ahora? qué hacer de intermediario entre las AFPs y los recursos, o, o los uh, pequeños agricultores y los grandes uh, productores de, de Santa Cruz y no poner sus propios recursos. ¿Por qué tiene que usar recursos ajenos? Usa recursos de la banca, usa recursos de, de las AFPs, eh, usa recursos eh, de los propios eh, grandes productores, que habrá que ver qué ocurre si al tercer año no les han pagado, y van a estar dispuestos todavía a poner el 30% de garantía. Ya quiero verlos yo a ellos si les ocurre. Eh, Tú eh, dices, Alberto, que eh, se puede utilizar, que se, a visión tuya... Que ¿Se podría haber utilizado dinero de otro lado, de claro, otra fuente? que se presten de los chinos, que se presten de, del propio Banco Unión. Yo no satanizo a la SAFI, yo no satanizo a ninguna SAFI. Lo que yo digo, ya que estamos utilizando a la SAFI en eso, que utilicen a la SAFI con recursos del Banco Unión. Hay otros recursos, no estos. Ahora, claro, se puede decir, es que ya están llegando al borde. Hay muchas formas de, de poder mm, diversificar el portafolio que tienen las FPS. Hay muchas, más aún. Si la economía está en gran expansión o en relativa expansión, eh, bueno, eh, no se entiende muy bien que no tengan en qué invertir. Algo está ocurriendo. No necesariamente dar a un sector que sin duda es increíblemente vulnerable. Porque están hablando de la quinoa, pero la quinoa ha logrado calificación de riesgos. Esto se ha eximido ya desde el 2010 para que se abra esta puerta. Yo digo, lo que hay que hacer es eliminar ese inciso, por esa razón. Pero... Vayamos al otro asunto. Se habla de créditos de 50.000 dólares en promedio. Puede ser que, claro, es un, un cálculo uh, así a la rápida, pero más o menos son... Entre 2.000 productores salían 50.000 dólares. Si se dice 40 mil serían 25 mil dólares por productor. Eh, bueno, no sé, yo creo que habría que seguir subiendo para hablar realmente de los pequeños productores. ¿Estarán capaces de manejar... Los pequeños productores, 50 mil dólares, me pregunto. Tengo que hacer una pausa, por favor, una pausa bien cortita. Luego bien el viceministro Guillén con las uh, consideraciones necesarias a propósito de todo lo que se está planteando en la mesa. Muy bien, estamos de retorno. De verdad es un tema bien, eh, bien grande, es eh, bien denso, hay que hablarlo, hay que desmenuzarlo para comprenderlo bien. Viceministro, siento también que es un tema y que hoy hoy por hoy los temas que se hablan en el país, muchos de los temas se convierten en políticos más que eh, en un tema de inversión, de creación, un tema de ganancia para los bolivianos, ¿qué me dicen? El problema es que cuando se inmiscuye política con temas técnicos, se pierde objetividad. Y ese es el problema que está pasando. El diputado dice que los hechos se está metiendo la mano. Seguramente lo mismo ha hecho su jefe cuando ha financiado su bolsa eh, a través del mercado de valores. Porque esto es básicamente una operación financiera. Su jefe seguramente ha metido las manos a, la, a las AFP para financiar las actividades de ¿no? El de, de, de, de la empresa Sobose. Entonces, yo, yo la verdad digo, ese ha sido, como decía el, el señor Bonavá, ha una, sido una, una operación legítima de, de, de financiamiento la de Sobose, pero esta también es una operación legítima de financiamiento. Y tergiversar y decir, estás metiendo la mano a, a la. No, la, no, no es correcto, no, no está bien, no es objetivo. Uh -huh. Ese es un primer tema. El segundo tema que, que, que, que es importante, nuevamente quiero decirle al, al señor Bonavá, porque se niega, es, yo no sé cuáles serán las opciones de diversificación que él encontrará. Las AFP deben tener unos profesionales, profesionales muy malos que no encuentran en qué invertir. Por eso están invirtiendo bonos del Tesoro a cien a los cuatro al 3%. Entonces, la verdad es que nosotros podríamos utilizar los, los fondos que quieran, que, que pero, como les digo, desde el punto de vista de pensiones, la gente que maneja pensiones hoy, por hoy, uh -huh. es generar opciones de diversificación. Claro, el, el, el, el licenciado Bonadona no está con la con COP que le dicen, señores, queremos que no suban las pensiones. Y cuál es la, la, la, la cosa, que se pueden subir las pensiones en la medida que mejoremos los rendimientos. Ese es un tema... Crucial, y por eso es que nosotros hemos planteado este fondo, por eso hemos diseñado este fondo para darle a las la CFPs. En el opción. planteamiento de la CAINCO. estamos obligando, y eso es bien importante. Viceministro. Que es que no estamos sacando un decreto donde decimos: traigan la plata, señores CFPs. Esta es una opción. de... de, de, de, de en sí. el planteamiento de la CAINCO, cuando o, o, plantea la CAINCO, se le acerca el gobierno y le dice: bueno, nosotros necesitamos que nos ayuden con préstamos, ¿no es cierto?, para el crédito productivo, estaba contemplado que sea. ¿Ellos también decían la fuente o solamente ellos, la ellos, planteaban ellos, el crédito? Ellos plantear un fondo de inversión cerrado tal cual se está haciendo hoy. Okay. El, el, la, la diferencia de, de, entre, entre el primer planteamiento de la Caidenco y ahora es justamente la estructura y el, el, los mecanismos de garantía que nosotros le, le, le ponemos a esto. porque Sabíamos que, que en algún momento si era en, en, en la lógica que tenía Caidenco, que es, es como están hechos estos fondos que, que están calificados, eh, el, el, el, el capital era más riesgoso por eso es que nosotros hemos buscado mecanismos que sean más seguros para para, para el fondo y por eso es que el, el, ese planteamiento primero de, de, de, de, de la CAENCO eh, se, se, se modifica ahora dicen que, que esto es ir a favorecer a los, a los grandes empresarios, no, no ¿Quién se van a favorecer aquí? son los pequeños productores son los pequeños productores y una cosa que está equivocado, le, le decía a Bonadona, es que no es, nosotros no estamos estableciendo es 40 mil dólares, porque yo no le podía dar 40 mil dólares a una persona que tiene capacidad de pago para 30 mil dólares. Mm. No podía darle. No sé, eh, 50 mil dólares una persona que necesita 100 mil. ¿Por qué? Porque tiene cargos más grandes. Entonces, el, el empezar a querer estandarizar este tipo de cosas, es que eso es nomás un, un desconocimiento de cómo funcionan este tipo de, de cosas. Y antes de que me, me corte, porque ya sé que me quieres cortar, quiero, quiero establecer que, que cuando mi señor ahora decía que el, el 98% de la, de la ley actual es la 1732%, esta ley de 065 ha cambiado en esencia estructuralmente lo que tenía la 1732. Tienes un sistema de reparto y tienes un sistema de capitalización individual. Lo que no tenía la 1732, entonces, no, no nos hagamos que, que, que yo he hecho la 1732 y también es igual a la 1732. Ya 5% no, no, no, no, no. Es un es es cambio estructural. No Totalmente, es de total. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, otra esto parte... Esto es bien importante tener claro. O sea, No, no, no. Nosotros hemos generado la mejora de las pensiones... Yo he pedido más de una vez el fondo solidario aquellos, que aquí se consta. De aquellos, de aquellos. De de aquella generación y de aquellos que nos han, que nos han dejado justamente la ley 1732. ¿no? A ver, eh, diputado Barrientos, el, eh, se ve también y un poco va en la misma línea que lo que yo le decía al viceministro Guillén. Eh, hay iniciativas por parte del Ejecutivo y el, eh, la oposición del Legislativo siempre criticando, siempre tapando con tierra y siempre echando mano a la política, al tinte político de lo que podría tener una u otra eh, posición o una u otra determinación técnica. Bueno, eh, primero aclarar al señor Viceministro, ¿no? yo no soy del partido de Don Doria Medina, yo soy de los eh, Demócratas, es un partido nuevo que recién tiene tres años, primera precisión. Segundo, eh, cuando se habla del tema eh, político, estimada Lorena, eh, quienes eh, somos eh, diputados, eh, respondemos a un mandato. Y obviamente vamos a defender a los trabajadores. No puede ser que se meta la mano, y lo reitero, eh, se está utilizando plata de los aportes de los trabajadores para trasladarlos a la CAINCO, a los oligarcas. Esos son es los hechos. No están queriendo dibujar acá que los pequeños productores... Etc. Pero no es para los pequeños productores, eh, sí. diputado, cuando se dice que van a beneficiarse, sobre todo claro. los que van y le dan la materia prima a los grandes... Eh, pues, a los garantía, claro. ¿no? eh, la conferencia de prensa eh, estaba el señor presidente, la CAINCO y la CAO, sí. sus, sus aliados, sus amigos. Entonces está dirigido a ellos, ¿no? ¿Por qué entonces se explica la presencia de ellos? Entonces está clara la figura. Ahora, cuando el viceministro dice, no hay que mezclar lo político con lo técnico, yo le sugiero que le más bien le pase esa recomendación al presidente y al gabinete ministerial, porque ellos más bien lo politizan todo. ¿No? Y todo lo partidizan. 11 años de campaña electoral, se han gastado 160 millones de bolivianos en un referéndum que lo quieren anular y no lo quieren respetar. Entonces empecemos por casa y después hablamos. Ahora, en los hechos, ¿qué es lo que pasa? Y la gente no es tonta, no nos van a meter el dedo a de la boca. Lo que pasa es que no hay plata. De todo, pero el gobierno saca plata y mete la mano al bolsillo en todas las instancias. El tema de las AFP metiendo plata o metiendo las manos al bolsillo los trabajadores. En el tema de las cooperativas, 0,50 50 centavos o no de aporte. Y no dice nada del gobierno, felices. En el Senasac, hasta por el transporte de gallinas, ahora se paga en una tranca. Y lo han aprobado en este gobierno. Vayamos a ver el famoso terrorismo tributario, cómo la gente llora. Cómo realmente se exacciona, se saca plata al pueblo a través de los impuestos. Entonces, a todo lado por donde va eh, eh, las políticas de, de, de generar recursos económicos, vemos estos aspectos, y no, y no responden, o sea, ¿por qué no gastan recursos económicos del FIMPRO? ¿por qué no gastan recursos económicos de la tanta plata que hay?, de la economía blindada que hay, y si es solo el 1% nada más, como dice el señor ministro, y solo son 150 milloncitos de, de dólares, es 150 millones de dólares que nada más de la tanta plata que hay, entonces en los hechos no hay plata, están, como alguien dijo, raspando la olla, ¿Ya? de once años de desfilfazo, por eso, un momento yo con eso termino, al iniciar, decía, este tema es estructural, o sea, en 11 años se ha desfilfarrado los recursos económicos, se ha desfilfarrado la bonanza económica y lamentablemente los grandes perjudicados somos los bolivianos y estamos plagando los platos rotos. Y en este caso ahora les toca a los trabajadores que aportan a las AFPs por el trabajo que realizan y por el esfuerzo que ellos tienen. Entonces se nos hecho? nos parece que es lo que ocurre. A ver, yo les voy a mostrar una notita cortita, unos segundos nada más, de lo que dicen los empresarios a propósito de este fondo que se crearía para ayuda al, al sector de la industria. Entrar a especular que lo que se ha estado haciendo con diversos temas en estos días en Bolivia, generando un absoluto malestar social, creo que no es bueno. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia considera que se debe esperar la reglamentación de la utilización de los recursos del Fondo de Pensiones para el Fondo Agropecuario, que se dio a conocer en días pasados. Esperemos la reglamentación, esperemos los decretos, y en función de eso la Confederación va a dar su opinión y su perspectiva. El segundo es que tiene que quedar claro que esto está dentro de eh, la ley de pensiones. Está establecido que hay un 5% que se le puede dar uso. No Notas considera que los diferentes dirigentes deben esperar la reglamentación para poder generar opinión, ya que el Fondo Agropecuario no deja de ser una propuesta hasta entonces. Se están haciendo diferentes tipos de interpretaciones de esta propuesta, porque no deja de ser una propuesta mientras no haya eh, una normativa que entre en vigencia y la ponga en vigencia esta propuesta, y se genera un malestar que realmente nos llega a sorprender de la forma en que se maneja. La Cámara de Empresarios Privados de Bolivia se encuentra en las condiciones de garantizar que los recursos que le sean prestados retornen al fondo de pensiones. Parte de este fondo lo va en cierta manera, lo va a manejar, eh, según la propuesta, el, el, el sector eh, de la empresa agroindustrial, digamos, que es la que se encarga de, de canalizarlo, ¿no? Recordemos que el artículo 149 de la ley de pensiones 065 establece que la gestora pública tiene la atribución de generar rendimientos financieros con los recursos de los fondos administrados mediante la conformación y administración de carteras de inversión de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos. Alberto Bonador, Bien, eh, A ver... Esto de la diversificación, a mí la verdad que, que, que me sorprende cada rato más el viceministro. La diversificación podría llegar por el lado de las empresas estatales. ¿No son una maravilla para ellos? ¿Por qué no emiten las empresas estatales? No son objeto de crédito. Tienen que prestarse del Banco Central a tasas muy bajas. Pero podría ser una, una fuente de diversificación. Pero también podría ser una gran fuente de diversificación la propia gran industria que hablaba este señor de la Confederación no de Empresarios Privados, uh -huh. que hablaba y dice, estamos haciendo esto, ha nuestra iniciativa. Su iniciativa debería ser cómo yo emito bonos, cómo yo, cómo nosotros, empresa privada, nos endeudamos para diversificar los fondos de las AFPs. Y no que ahora con la intervención más del Estado, vienen otra vez a comportarse como los oligarcas que siempre han sido y que viven a costa del Estado. Y en este caso quieren vivir a costa de los fondos que han colocado los trabajadores. Eso a mí me parece una barbaridad. somos habrá Abraham ver Creo que también hay que ver desde el punto de vista de los rendimientos de las AFPs, ¿no? Uh -huh. eh, yo que aquí tengo una, eh, un cuadro donde las AFPs... Eh, básicamente futuro, y el otro debe ser igual, tiene casi el 45, 45, casi la mitad, ¿no es cierto?, de sus recursos en depósitos de a plazo, y si los pone en la banca. Y los este, o sea, tiene, igual las, las AFPs ya, las eh, la banca, mueven ese dinero a la banca. Sí, y obviamente tiene el interés que determina la banca, que es, que es bajo, ¿no es cierto?, en términos de que las AFPs... Claro, porque el, generalmente ponen el DPS, ¿no? ¿no? Entonces, obviamente, y, y yo como... Que deposito, ¿no ¿Como cierto? inversor? Como inversor, ¿no es cierto?, parte de la AFP, pues eh, obviamente que tendría que exigir que rinda más, no puede ser posible que se quede ¿no? ahí en la, banca, en la banca y esté ganando en el mercado. ¿Cuánto, yo ¿cu creo a que cuánto el, porcentaje? Exactamente 2 y 3 por ciento. 2 y 3 por ciento. 2 y 3 por ciento ha eh, comparado con 9, 8 por ciento, qué sé yo, ¿no? y esos 50 al mar, más de 9 por ciento, yo creo que es, es un rendimiento in, interesante, e importante. Bueno, claro, por una parte exijo eso, pero por otra parte también hay que exigir las garantías, ¿no es cierto cuán solventes son las garantías? Pero lo que no podría hacer como trabajador, no es cierto, y dependiendo, obviamente, esto de la posición ideológica que uno tiene, no puedo decir no les favorezcan a los pequeños. ¿no? Eh, y esta parte creo que eh, eh, con falsedad, yo, yo puedo hacer, creer que esto está favoreciendo a los grandes, pero habrá que leer ya el decreto cuando se apruebe y los mecanismos de control para que estos créditos vayan a los pequeños y a los medianos, no es cierto, que son los menos favorecidos y sobre todo el sector. Pensar en utilizar el FIMPRO no es, es, no es, es un desvío ¿no? eh, técnico, ¿sí? porque tanto el FIMPRO como los fondos que planteó el ministro de la quinoa tiene objetivos sus siete fines estratégicos. Es ¿sí? la Quínoa y el FIMPRO es para otro tipo de créditos, por lo tanto no se puede hacer... Eh, eh, son los dos elementos, ¿no? uno que como, como aportante exigiría que mi AFP eh, rinda mejor de lo que está rindiendo hasta ahora, y como ciudadano, también exigiríamos ¿no es que esto no vaya a los grandes, a la oligarquía, sino que vaya a los pequeños. ¿no? Ahora, eh, en un momento de transición, ¿no exigir de que el gobierno se pelee con, con estos productores, eh, que además están arriesgando en, en, su, en este país, ¿ya? a pesar de que no puedan ser ¿no? Eh, nacionales, pero se están arriesgando, en relación a ¿no aquellos empresarios que con falta de ética han sacado su dinero sus dineros, por ejemplo, a los papeles de Panamá, ¿no es cierto? Eso es obviamente condenable, es, es, es aceptable, es, es legal en términos del capitalismo, ¿cierto? Pero es totalmente negativo en términos éticos, ¿no? Entonces hay que trabajar, yo creo yo, el gobierno, trabajar también con estos empresarios, ¿no es cierto? Que eh, van, a, van a ser garantes, en realidad van a ser garantes de los créditos que se va da a dar a los pequeños. Creo que hay que ver por ese lado... Eh, y, lo, y esa afirmación del diputado Barrientes, el diputado Barrientes, yo creo que más bien, más que politizar, es, un, es un, una política de bajo nivel, ¿no es cierto?, plantear de que no hay plata, ¿no? Hay plata, o sea, hay que ir al dato, hay que ver el dato, hay que ver los colchones, ahí está el dato, ¿no es cierto?, y no se puede afirmar eso de que no hay plata, hay plata, ¿sí? Pero hay plata, ¿y por qué las AFPs? Porque nosotros los que aportamos, exigimos a las AFPs que tengan mejores rendimientos. Bien. Viceministro, Ministro, eh, ¿está en transición las AFPs hacia la gestora? ¿En qué anda esto? eso está en curso. Eh, que tenemos hasta septiembre para que la AFP empiece a funcionar. Yo creo que eso está marchando. Y bueno, en, en septiembre ya, ya veremos la, el funcionamiento de la gestora. Y si me dejas, eh, Giro... Claro que sí, hay, adelante. Respuestas. Eh, sí hemos evidenciado que, que, el, que el diputado... Eh, eh, obedece a un mandato, ha repetido como tres veces las veces que, que, que estamos sacando la plata de, de, de las FPs eh, sin ningún fundamento, no ha podido fundamentar hasta ahorita sé que es el mandato, seguramente le han hecho posicionar en la gente que se están sacando la plata de, de las FPs eh, una cosa que es importante, dicen ¿por qué la, la, las FPs no, no invierten en las empresas estatales? porque si mañana emitiría yacimientos, emitiría inter, pues tendríamos al señor Bonaldón ahí criticando de por qué estamos financiando, acaso no hay plata, sería la misma, la misma cantaleta, un poder que la, con, la misma, cantaleta con otro, con otro con, otro, con otra, con, con otra situación, pero por eso hemos creado un fondo de inversión, hemos los mecanismos de seguridad, está, está, está reclamando. Mañana Intel emite, las FPS o por qué, porque esa es, es el, la lógica, el, la lógica política es, nada está bien lo que hacemos, la lógica política es hay que criticar por criticar. El señor Bonavana salió el martes con el total desconocimiento del mecanismo, a hablar que el, que el agro era, era riesgoso, que no está mal. Sin embargo, hace un momento nos dice, ¿por qué no emiten ellos los agroempresarios? Y yo le muestro, porque creo que, que no, no, no ha visto la cartera de las, de las AFPs, ha emitido Gravital, ha emitido Avícola Sofía, ha emitido Industrias Aceite y Aza, ha emitido Nutriol, Oleoginosas, su, Aguaí... Son toditas estas agroindustriales en las cuales las AFP se han invertido. Ya o sea, no, no, los pequeños... no es no es que, No es que están. ¿Y sabes por qué se está, por qué se está preocupando? Porque los pequeños eh, empresarios son los que, que generan la materia prima. Y lo que nosotros tenemos que buscar es ampliar la frontera agrícola. Tenemos que buscar ¿Para tenemos más, la soya para plantar no, soya, no. maíz, eh, sorgo frijol... Todo lo que, que tenemos que, que, que producir tenemos que ampliar, tenemos que darle la, la, la, la posibilidad a, a, estos, a estos productores, y no solamente a los productores del oriente, sino a todos los productores en, en, en Bolivia. Y eso es importante tener claro. Por eso es que, que es este tipo de políticas. ¿Por qué no usamos otros fondos? Nuevamente le, le digo, si nosotros no generamos rendimientos a la CP, yo le digo la a quienes hoy día aportamos a de pensiones vamos a llegar a jubilarnos con montos bajos, o sea, necesitamos darle la posibilidad a la gente de tener mejores condiciones entonces eh, yo creo que eso es, eso es importante tener en el cargo ¿no? bien, eh, vamos a hacer una pausa luego venimos ya con el final eh, se nos acabó el tiempo, realmente nos faltó el tiempo, pero eh, vamos a venir con el final, las precisiones y las conclusiones sobre este tema. Bien, estamos en el último bloque Vamos a hacer algunas precisiones Algunas conclusiones Voy a empezar de este otro lado ahora Querido Abraham tus conclusiones, tus precisiones a propósito de este tema, que ha sido el tema de comentario de toda esta semana para uh, sectores que comprenden, sectores que no comprenden, ¿no? El gobierno. Y creo que eh, una vez que se anunció esta propuesta, yo creo que sí, ha habido un suerte de ¿no? en la opinión. Eh, bueno, querido Alberto, por ejemplo, el... el eh, proponer que haya créditos de los chinos es casi una ir, ironía, ¿no es cierto?, cuando eh, el año pasado, yo recuerdo cuando hubo el, el debate de los chinos, hay un sector de los bolivianos que ha entrado al, al debate eh, ¿no? de norteamericano de que quiere hacer quedar en pésimas condiciones ...a la economía china, porque ya está pisando el talón... ...o si sí, ella le ha pasado a ser una potencia económica... ¿no? ...el año pasado nos han mostrado las economías emergentes... ...sostener en realidad la economía mundial... ...porque si no eran las economías emergentes... ...nos íbamos de picada en términos de la economía mundial... Ah. Los emergentes, a pesar de que han tenido las contradicciones caso del caso de Brasil, la crisis política, el caso de Rusia, el bloqueo que, ¿no es cierto? que que hace los Estados Unidos, a pesar de ello, en su conjunto, las economías emergentes han respondido y están sosteniendo ese sostén de la economía mundial para que no nos caigamos por debajo de cero. ¿no? Eh, y creo que eh, hay una lucha eh, en la cual eh, compañeros, colegas míos, instituciones, eh, también no como ONGs, eh, están empeñados en, yo no sé si gratuitamente o ingenuamente, empeñados en hacer quedar mal al, al, al, al criterio y al proceso de la expansión de la inversión china. ¿no? Desde este punto de vista es, es, es, es, es irónico, porque si hubiese sido un fondo con préstamos de la China, seguramente igual hubiera sido la reacción. ¿no? Ha sido muy apresurado porque realidad no, ninguno de nosotros conoce el decreto como tal, yo he buscado en internet, no está todavía el decreto como tal, que se va a proponer, y desde eh, la, la, la prensa y desde las eh, entrevistas que se han hecho en la prensa también, tanto al ministro como al viceministro, eh, y como básicamente, más que como eh, investigador de la UNSA, economista, eh, yo hablaría como eh, aportante, a la FP, ¿no? aportante a la FP Y eh, evidentemente me gustaría tener un poco más mi jubilación, eh, pero eso es posible si las AFPs eh, son más agresivas, porque han sido muy conservadoras, en su momento han alimentado a, a empresas o sea, extranjeras, por ejemplo. ¿no? Lo que tú dices, eh, eh, Abraham, es que las AFPs tienen que buscar más tienen lugares que buscar donde más invertir. más y en este caso, desde el gobierno le está proporcionando una posibilidad. Entiendo que no lo está obligando, como el gobierno Sánchez Lozado obligó a las AFPs a eh, comprar bonos del Tesoro para pagar las pensiones del antiguo sistema porque no había, ahí no había plata, ahí sí que no había plata, ¿no es cierto?, y obligó a las CEPs comprar bonos del Tesoro para pagar, ¿no es cierto?, o para cubrir los déficits fiscales, eso, eso era obligado, entiendo que, por lo que dijo el viceministro entiendo que esto no se les va a obligar, se les va ¿no es cierto? a hacer la propuesta, la posibilidad, y, y por el otro lado, creo, desde mi posición política e ideológica, creo que está bien que haya, ¿no es cierto?, este incentivo, esta iniciativa hacia el pequeño y el mediano productor, ¿no? Y está bien el, el asunto de que esto tenga esas garantías, ¿no?, eso es importante, ¿no, que, ¿no es cierto?, el Fondo Indígena no tenía ninguna garantía, ¿no cosa o que se hizo si estirar de los pelos ya, nos aclarará el proceso judicial que es lo que realmente ha pasado ahí, ¿no?, sí. eh, pero en este caso eh, yo creo que está existe la garantía y por lo tanto hay la oportunidad para que las empresas puedan sacar, ¿no es cierto? Eso es la, casi la mitad de las empresas eh, que tienen una bajísima tasa de interés. Bien, Alberto hablar. Bueno, eh, ya que eh, el viceministro excluye que algunas empresas, principalmente de la gran industria agroindustriales, ¿por qué no se incluye a otros uh, agentes económicos productivos en Bolivia? Por ejemplo, se podría invitar, charlar, conversar, acordar, como han hecho con los empresarios del oriente, con la banca. No son capaces de emitir acciones. Ahora, claro, uno dice, no, no, es que eso es, depende de ellos. Bueno, pero se pueden llegar a acuerdos. Si se trata de diversificar, empecemos a diversificar la cartera de, los, uh, de las AFPs. Y esta, estas posibilidades son inmensas si se quiere y se busca. Ahora, bueno, yo de nuevo tengo que nuevamente agradecerle al viceministro por conceder al poder de la pluma, que es lo que yo escribo, mis opiniones, además que puedo decirles que puedo frenar políticas del gobierno. Gracias, man. Y finalmente, decir simplemente que la política es economía concentrada. O sea, cuando se habla de economía, aquel que dice que no está hablando de política, o el que está hablando de política no está hablando de economía, está perdido. La política es economía concentrada. ¿Quién decía esto? Economía creo, política. La política es economía concentrada. El pues decía... ex-maestro Carlos Márquez. <ríe> Vladimir Ilich Lenin. Juliano. Yeah. Diputado Gonzalo Barrientos, sus últimas palabras, sus precisiones. Cortito, por favor, porque ya nos vamos. Bueno, está evidente ante todo el pueblo boliviano que eh, la CAINCO, la CAO y la empresa privada están defendiendo a capa y espada, esas oligarquías, esos que siempre han mamado del Estado, se han aprovechado del Estado, eh, son los aliados de este gobierno, quienes anuncian este esta situación, y que en los hechos es sacarle plata a los trabajadores para trasladarlo a los intereses de la CAINCO. ¿Por qué la CAINCO está presente? ¿Por qué la CAINCO sale al frente? Porque tiene intereses, y son intereses de la oligarquía, de los millonarios. Entonces, está clara la figura. Segundo, eh, está claro de que eh, acá solamente nos están maquillando la famosa economía blindada no hay recursos económicos se puede utilizar otros fondos, etc. pero se está echando mano al eh, fondo de pensiones al la, aporte la de los eh, trabajadores y, y finalmente eh, hay algo que eh, hay que aclararlo permanentemente nosotros somos exigidos y lo exigimos al gobierno que se dediquen a hacer gestión pública es lo que necesitamos en todos los aspectos porque estos, estos temas los utilizan solamente electoralmente, que causan este tipo de eh, susceptibilidad y de polémica. De todas maneras, está ahí, y bueno, la caínco es la que, que está presente. Viceministro, usted tiene la última palabra. Gracias por decir que hagamos cuestión, no nos perjudiquen. Eh, una cosa que es bien importante, cuando yo hablaba de, de la política y eh, y el tema técnico es que si uno inmiscuye el tema político en estos criterios técnicos, has perdido objetividad porque es lo que se denota. Yo en ningún momento he dicho que tus, que tus opiniones van a frenar las políticas, nosotros vamos a seguir con las políticas. El gran problema aquí pasa porque las columnas de, de opinión de la gente, como vos que, que, que has estado durante las elecciones, generan en, en, en la gente que tiene desconocimiento una desinformación cuando esas, esas opiniones están basadas en desinformación. Yo te he escuchado desde el martes hasta, hasta hoy. Cambiar tu discurso porque el martes no conocías que esto era un fondo de inversión cerrado. Y ese es el gran problema de lo que está pasando hoy día. El diputado dice que está metiendo la mano a pues, sí, con un discurso que, que seguramente no lo han escuchado ni han dicho que tenga que decir. Porque eso es lo que está pasando hoy día. Están queriendo hacer, meter en la población el, el, el criterio de que mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Y eso es lo, lo, lo malo de todo esto. Nosotros. Les hemos demostrado, ¿hay fondos eh, eh, similares? No han dicho nada. No, ¿Cuántos hay, fondos hay pues, similares? Tenemos eh, similares agropecuarios, tenemos 5 fondos. Tenemos 27 fondos de inversión. Mm. Tenemos aproximadamente 12 fondos que son productivos. Y eso es lo que, lo, que hay que, lo que hay que ir mirando. Una cosa que es bien importante tener claro es que hacer política o, o favorecer a los pequeños productores de Santa Cruz, a los quimedos de Oruro y Potosí, o eh, favorecer a los, a los productores de, de Rato, eso es para lo que nos han elegido. Para eso, están, para, eso, para eso estamos aquí, no, no, no es que estamos haciendo política, nos dicen están buscando los votos. No, nos han elegido para qué? Para favorecer a esa, a, esa, a esa gente. Esa gente nos ha elegido. ¿Por qué? Porque esa gente es la que se ha olvidado las gestiones anteriores y por eso es que nosotros estamos aquí. Este tema del fondo es bien importante que lo vean desde un punto de vista en el que nosotros estamos mejorando por un lado las pensiones y por el otro lado estamos dándole la posibilidad a los productores de los Bien. De todas maneras quiero hacer un brindis porque eh, seamos capaces de sentarnos en una mesa y conversar y dialogar y debatir a propósito de los temas que importan al país. Muchas gracias, gracias ministro. Gracias, gracias, gracias, diputado. Gracias, salud. Alberto Bonadona. Gracias. gracias un gracias. cariñoso abrazo a ustedes. vemos la próxima semana. Si permiso.